tema del día. Vamos a ver qué nos tiene el amigo Francis. Francis, sí, buenos días. Buenos días. Eh, bueno ¿Tenemos una llamadita ahí, Francis? Sí, cómo no. Buenos días. A lo buenas. Adelante. Buenos, días. Adelante. buenos días. Adelante. Buen día, buen día. Sí, muy buenos días. Mire, eh, secundando lo que dice el señor, este... Eh, Andrés. Yo le estaba hablando ahí. Sí. Eh, yo he trabajado con él. Eh, eh, no un asunto político, yeah. pero yo me uno a él, ¿Por porque una persona sí. es un un hombre serio y, y le habla de el Estado más un asunto de todo y yo trabajo con usted, y por la formación que él tiene con sus hijos, su familia, este, yo me acerco más a él, porque una persona de bien en su totalidad. Bueno. Porque hay poca persona que hay pocas personas que tengan la dirigencia que él tenga y nunca se le han subido los humos a la cabeza acerca al pobre y todo el que necesita el COVID sabe que Andrés Corp es una persona de 10 bueno, gracias por tu gracias llamada, por tu llamada. él te está escuchando porque todavía está acá en el estudio sí. bueno. bueno Andrés se lleva un, una buena opinión sí, de la es, llamada y, bueno. y resalta los valores familiares y de trabajo adelante Francia mira en definitiva que, pese a lo que yo pensé, porque en principio ustedes saben... Con el perdón, Francis, se si, si me pasó algo. Y es que Geryan acaba de llegar. Buenos días, ya. Buenos días buenos Jean. días, buenos días a, todos, no a, a, te... a todo el yo equipo. Contento, no... Él llegó tan callado que yo contento, como contento, que... ¿Cómo que contento? De... ¿Cómo, ¿Cómo que contento? No no, no, no, sí, no. no, se no se el el está... ¿Cómo va a ser? Ah, que él pertenece al no, no lo, lo que pasa es que se dio lo que yo había vaticinado hace prácticas acá. Él nos gradamos desde mañana. Sigue, Francis. Oiga eso. En cambio, yo había vaticinado o había opinado que es lo más que puedo hacer, porque en decisiones de esta naturaleza y del de liderato que se está movilizando desde el 6 de octubre a la fecha, nosotros como comunicadores nos atrevemos a pensar que tenemos opinión y damos opinión y que tenga relevancia en algún punto, pero eh, sobre todo cuando yo decía que difería de, hasta de mi jefe político, que claramente había establecido lo que sucedió anoche. No por él, sino fue un consejo, váyase de ese estiércolero que Leonel anoche pudo describir que realmente él y su gente estuvo padeciendo durante mucho tiempo y él nunca reaccionaba. Me parece que anoche su actitud fue una revelación de todo cuanto la vida política dentro de su partido le, le timó o le enfrentó pero nunca vimos una explicación de qué realmente sucedía dentro y qué padecía Lionel Fernández. Pero creo que yo en algún momento relataba y lo utilizaba como fórmula para llegar a una opinión posterior de que no podíamos dejar o olvidar lo que había sido la vida 96-2000, 2000-2004, 2004-2008, que es donde mucha gente se ancló haciendo entender que a Leonel le hicieron lo mismo que él le hizo, porque aquel nunca aceptó que habiendo padecido una derrota del propio Hipólito Mejía, cuando el propio Leonel había tenido la oportunidad de reformar para quedarse, en cambio le dio una respuesta de que terminarían gobiernos reelectos en las condiciones de reforma constitucional en dictaduras. Se lo dijo a Balaguer y eso es una revelación porque de él nunca lo habíamos escuchado. Y cuando continuamos para dar paso al 2008, que es donde dicen mucho que hoy Lionel sufrió lo que él le hizo al otro, resulta que tampoco ahí se identifica la maledicencia, el arrebato, la intolerancia que se ha visto en estos tiempos. Porque era evidente que Danilo no poseía ni ha poseído nunca los niveles y puntuación que le puedan decir que lleva un liderato y que pueda superar sin esas características que posee de poder y de accionar y de grupos económicos contra Lionel. Nunca lo ha logrado ni lo logrará. Y no perdió la oportunidad de lograrlo, porque nunca alcanzó los niveles de que hoy tiene Lionel Fernández, que al salir me puse a pensar todo lo que un hombre puede albergar para tomar una decisión de esta naturaleza en un partido político, que ya vimos cierta eh, eh, explicación de Amado, que él no pero su militancia de 42 años le deja un tanto nostálgico y que ha compartido con Lionel como compañero de partido y como líder de esa organización. Que lo demuestra cada vez más y anoche lo demostró que es él el líder de esa organización y que aquellos la ejercen a espadas y dinero la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, que ya Leonel anoche, como lo hiciera Juan Bosso en una ocasión, dijo que ya no existe el PLD. Yeah. Tendremos que esperar más tiempo para ver cómo se reordena la vida política. Ya ellos tendrán su forma en el PLD, pero ya si sí vimos que Leonel Fernández tiene muy, muy definido cómo es la fuerza del pueblo y con la inclusión de una cantidad indeterminada a esta fecha de partidos que estarían cerrando fila en este periodo con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Ya tendremos tiempo para darnos cuenta qué tanto efecto produjo dentro de la organización la salida del líder máximo de ese partido, después de Juan Bosch. France. Y ese relato okay. que hace Leonel Fernández... Estoy yendo, el líder máximo, o sea, el, el supremo, el sí. omnipotente... Bueno, si te molesta... El líder principal. Sí. Líder principal sí. Pero, sí, pero líder. eso no tiene nada que el ver omnipotente. Con lo... no, no, El omnipotente. No, no, no omnipotente es el que está, el que a base de lo que ha hecho, lo sacaron... Tranquilo, que lo sacaron. Bueno, pero él, lo te... sal, él saltó como eh, querían. Fue no el que te renunció. Preocupes. Oígame que lo que estoy diciendo, todo lo que digamos aquí ahora es un atrevimiento. No, el, no, no. el decir qué va a pasar, porque Así. nadie tiene ahora mismo un juicio claro de qué impacto tendrá la salida de Lionel en las condiciones del liderato, tanto nacional como internacional, de este hombre. Es decir... Yo no quisiera. Internacional. Pecar. Internacional, tú lo dudas. Ah, no, no, pero por Dios. Tú es... ¿Qué relajo es este? Pero tú internacional. Internacional, Leonel no es un líder, un conocido internacional. En este país. ¿quién? Lo, de de, lo de conocido, ah. sí, lo trabajo que ha hecho. Lo de líder internacional. No, no, no pero no, ¿qué es es refiero? Esto? Pero señores, yo estoy dando el liderato nacional y conocido internacional no pero está hablando de que va a haber de que va a haber repercusión a nivel internacional no, no, no, no, no, una llamada, lo estoy buenos hablando días. de la calidad de lionas de, ah, de, ah. de lo que es lionel adelante sí, bueno, buenos días adelante. Buen día. yo te voy ¿Cómo a dar como están, una, ¿cómo están ustedes llamada, día, día. Día. te escuchamos está, está Miren, sensible pero ya lo lograron lo, lo, lo primero lo bueno, primero día buenos días buenos días para todos buenos días eh, nosotros creemos como dirigente político de este pueblo de la provincia de Duarte. Sí. Lorenzo Lara, ¿verdad? El Lorenzo Lara, ¿verdad? Que nuestro expresidente del partido acaba de ayer con ese discurso definitivo de, de optar por el, bueno. por el error. Que cualquier político en su vida que va a marcar un antes y un después, uh -huh. que lo haya cometido Leonel Fernández. Igual que Juan Bosa. Nosotros entendemos. Igualito que Juan que Bosa. Oigan, la base de este partido. Uh -huh. El pueblo que es la base de este partido, la mayoría, no está con Leonel Fernández. Pues están ganando ustedes. Leonel Fernández, ya jugó, Leonel Fernández ya jugó su ciclo político. Y él entendió que yéndose del PLD va a jugar un papel diferente ante el mismo pueblo que él que lo conoce ya. Y esos dirigentes que ya están explotados, como ese dirigente que presentaron ustedes en, en el programa. Sácalo compañero. del, aire sácalo, ya, del aire, sácalo del aire, sácalo del aire. mira, no hay, que entrar en, no hay que entrar en decalificación. Mira, eh, claro. amigo eh, Lara. Iba bien, pero se, se desdobló porque las pasiones desdoblan. Entonces yo decía, y vuelvo y repito el líder máximo de ese partido después de Juan Bosch que es un liderato que trasciende en el no orden hablando de Lyon, ¿eh? en el orden internacional y que ha logrado posicionar a la República Dominicana en, en los mejores sitiales ¿En pero, pero debemos, debemos recordarte que él no es presidente de la República actualmente me o sea, refiero y... su trabajo, su legado Veremos a futuro qué repercusiones tiene la salida. Yo no estoy dice, hablando. ¿cómo, cómo, ¿Qué ¿cómo? repercusiones ¿Qué, qué, tiene? cuáles si nosotros? ¿Cómo, cómo así? ¿Qué te Internacionalmente. ¿Qué? ¿Y dónde? En su momento de internacionalización sí, del país, en las líderes diplomáticas, nadie puede regatear que nos internacionalizó. Está, que las importaciones, que, la que todo lo que verdad, tiene que ver con las negociaciones, lo único ay, que tú puedes resaltarle a Leonel fuera de aquí, es la internacionalización del país. No Lionel tiene un carácter... Mira, mira, Sócrates. WhatsApp. Lamentamos que a veces no nos permitan o que se olvide tan fácil, pero nosotros como país, en el momento a, más oportuno, Leonel fue que llevó pero la en internacionalización. Un momento, en, un, en un momento del país. dado, producto de que Balaguer no salía del Palacio Nacional. El hecho de que un presidente joven con, con, con muchos bríos y con mucho deseo de hacer muchas cosas cuando comienza comienza en el 96, pues bueno, salió fuera de las de los límites nacionales y, ¿Y no, tú, no se apiaba y en, no o ah, de un avión no se apiaba más dinero en de... eso que en educación en su en avión que fuera parte de todo lo que está aconteciendo nosotros debiéramos de preguntarnos en este minuto que le queda Francis o sea tú te preguntas cuál es la necesidad o cuál es la sed de permanencia, cuál es la sed de poder de ambos bandos por qué? y ahorita nos traíamos cuando pasaban la información de que la gente todo el tiempo quiere ser presidente o sea, sí, sí. me gustaría ser a ver, sí, no. o sea, pero, porque es que no es... Vamos a buscarte que son, algo. No pero pero, pero en el, la pregunta es, en la pregunta en sería... El contexto, en el contexto que lo dijo Sócrates, <ríe> señalando a un personaje. Pero... Óyeme, ¿verdad, Carolina? ¿Por, ¿por, ¿por qué, que, Leonel? La, pregunto en ese sentido, en el caso de Danilo Medina, de Leonel Fernández, por Dios. Vamos pero a pensar, en el caso de Danilo Medina, en este caso, no cabe la pregunta. ¿Sabe por qué? Bien. Porque... Él no es el candidato, él propuso... No y propuso lo dejaron, el lugar. no me da ah, no no con ese ¡No! igual, igual, igual, igual dejaron con ese plan. No me a, a, no dejaron con ese a No me con ese No el dejaron con ese plan. No con me siento de me siento pero Lionel pudo al la apoyado a Margarita y no lo hizo decir, lo pero Lionel que anoche eh, mencionó a Margarita pudo haberla apoyado en esta ocasión y no y, lo hizo y, y pudo, haber, no roto, pudo haber roto alto. lo que ha roto Danilo lo pudo haber hecho él pero, él no, no, lo hizo, ese... pero no lo hizo prefiere dejar su partido no, él ahora, él, porque aquí yo no, no puedo opinar este ahora mismo Danilo me todos nosotros yo voy a concluir Egoísta, mira, yo voy a concluir lo siguiente yo insisto, en este momento El dueño del país Nosotros, como comentaristas no, Como no, políticos Sí, tú, tú exactamente, no, él Que no yo no me sumo al comentario de En primera persona. persona No no no. Nosotros, como nosotros no calificamos Persona abierta Dejo, dejo a un lado La de vaticinar ¿Cuál será? qué persona abierta <risa> <risa> <risa> vaticinar no, no, no, no este país esto, es, esto es, una manera cosa, manera. es una cosa es una es cosa terrible señores, sí, va no, no, no, vaticinar no, no, mira, mira quedó en pensar. vaticinar, continúa no quiero vaticinar ni tener la voz de erudito pero de que esto va a producir o produjo ya un cambio en el esquema político del país Claro. no solamente hacia lo interno de ese partido, sino de los demás partidos que ahora se están reuniendo en este momento, la mayoría, para reformular sus estrategias nosotros estamos bueno? en sesión permanente ¿Qué ¿Qué Ahora, muchas gracias Francis, como bien, país, Gracias ya, a, la a ti Francis pero sí en la política Que tenga éxito en Claro, claro pero sí. pero Ahora, es, es, es cómodo Es cómodo, colorarios. es cómodo Amado, sí, es cómodo Fuerza bien. nacional progresista Y fuerza del pueblo